Al estilo del Chapo Guzmán, dos presos logran escapar de la cárcel. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno. Estos sujetos cavaron un túnel y salieron con destino a lo que creyeron sería su libertad. Como si se tratara de criminales del cartel de Sinaloa, estos hombres escaparon de prisión aquí en Estados Unidos, luego de cavar un túnel al mejor estilo de Guzmán Loera en un centro de reclusión ubicado en Virginia. Se tratan de John M. Garza, de 37 años, y Arlie B. Nemo, de 43. No se presentaron al pase de lista este lunes 21 de marzo, que diariamente se realiza a las 7 pm en esta cárcel. Los sujetos no estaban en sus celdas. De inmediato, guardias de seguridad alertaron lo ocurrido, pero ya era demasiado tarde. Los hombres encontraron una debilidad en el diseño de la construcción y con tan solo un cepillo de dientes, y objetos de metal empezaron a cavar el túnel hasta llegar a las barras de refuerzo entre las paredes. Luego usaron estas barras para seguir cavando y escapar. Cuando lograron estar fuera del edificio de convictos, pero aún dentro del muro de contención, Garza y Nemo procedieron a escalar el muro y abandonaron el área logrando conseguir su fuga. Pero la alegría de los reos le duró poco. Se dejaron llevar por sus deseos de libertad y antojos los cuales los llevaron directo a la recaptura, cuando ambos se encontraban desayunando en un IHOP de la zona y fueron identificados por varios ciudadanos que los habían visto en las noticias, en los medios de comunicación donde salieron, logrando así que fueran puestos tras las rejas. Sin embargo, tras el hecho, la situación tiene a un equipo de ingenieros, la administración de la cárcel y a funcionarios de la ciudad, estudiando cómo hacer para reforzar la estructura y que un hecho como este